Ahora vamos a realizar la actividad interactiva Hábitos saludables en la familia. Vamos a esperar a que un poco la evidencia. Hábitos saludables en la familia. Vamos a seguir, continuar y leemos eh, las instrucciones. La familia, bueno, está preocupada ya que desde hace un tiempo todas sus, todos sus miembros vienen a presentar algunos síntomas como cansancio, pesadez y aspectos humor, aspectos clanuflea y no negativamente el desempeño escolar, laboral y familiar. Ellos no han podido identificar la causa de estos problemas y no saben qué hacer para solucionarlos. Usted como conocedor del tema y experto en hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física va a ayudarles. Para ello, recorrerá la vivienda observando las diversas actividades y rutinas de los diferentes miembros de la familia, contestando las diferentes preguntas. Un señor comiendo Coca-Cola y otros alimentos Nos dice ¿Cuáles son los factores de riesgo del comportamiento humano Que desencadenan enfermedades no transmisibles? Dietas poco sanas y factores psicológicos Dietas poco sanas, tabaco inactividad actividad física Y uso de alcohol de forma excesiva Uso de alcohol de forma excesiva Factores socioeconómicos, factores socioeconómicos Y consumo de tabaco Respuesta correcta sería el ítem B. Respuesta correcta. Según expertos de la Organización Mundial OMS de Salud, eh, se cree que el 71% de los casos de muerte por cáncer de pulmón se debe al consumo de tabaco y que aproximadamente 2.3 millones de personas mueren al año por consumo excesivo de alcohol. Tiene razón. Estos son malos hábitos que no solo afectan mi propia salud, sino de todos los miembros de mi familia. Vamos a ver a la señora que está comiendo pues como dulces, dietas. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, una persona se considera cuando Su índice de masa corporal es igual o superior a 25. El contorno de su cintura supera los 71 centímetros. Su peso sobrepasa los 60 kilos o su, eh, su índice de masa corporal. Es igual o superior a 30. Respuesta correcta es el ítem de su índice de masa corporal es igual o superior a 30. Muy bien, respuesta correcta. La obesidad se produce cuando se consume una mayor cantidad de calorías de las que se gastan. Sin embargo, también hay casos en los que se sufre obesidad debido a factores genéticos, aun cuando el consumo de alimentos es mínimo. Es verdad, necesito comer mejor porque los malos hábitos alimenticios generan muchos problemas y más a mi edad. Continuamos en otro ambiente, vemos a un niño jugando, play o juegos. Los niños y jóvenes deben realizar actividad física, la cual consiste en juegos, deportes y desplazamientos, levantamiento de peso, desplazamientos largos, deportes de alto rendimiento. La respuesta correcta es la A. Juegos, deportes y desplazamientos. Muy bien, respuesta correcta. La actividad física ayuda a regular la circulación de la sangre, eleva la capacidad vital de la persona, aumenta la respuesta psicomotriz, combate el estrés y además mejora la función cardíaca y el proceso de respiración. Tengo malos hábitos, mejor voy a jugar al parque, dice el niño. Vamos. Y pues en la caminadora, para personas entre 18 y 64 años, se recomienda realizar actividad física moderada aeróbica por lo menos durante 30 minutos semanales, 150 minutos semanales, 6 horas diarias, 15 minutos los fines de semana. La respuesta correcta son 150 minutos semanales. Los adultos entre 18 y 64 años deben realizar mínimo 150 minutos semanales de actividad física moderada aeróbica, o si no, 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa. También se puede hacer una combinación de ambas. Ahora, dentro de razón, ¿debo realizar actividad física adecuada para mi edad y estado físico sin excederme demasiado? Vemos a otra gimnora comiendo como pan y gaseosa. ¿Qué pasa cuando no se le aporta al cuerpo la cantidad suficiente de nutrientes? A. Se pierde masa corporal rápidamente. B. Los nutrientes son reemplazados en el organismo por agua, lo que hace que se gane peso. C. El cuerpo tiende a sufrir desbalances nutricionales, haciendo que algunas de sus funciones básicas no se realicen adecuadamente. O D. Se presentan infecciones para, por carencia de defensa. Esta correcta es la C. El cuerpo humano necesita de muchos nutrientes para funcionar correctamente, es decir, los carbohidratos, proteínas, vitaminas, y minerales, entre otros. Es cierto, necesito comer mejor porque los nuevos hábitos de la alimentación afectan mi salud. Muy bien, ayudó a esta familia a identificar muchos de los malos hábitos que estaban influyendo negativamente sobre su salud. Usted aprobó esta actividad interactiva. Con esto terminamos nuestra evidencia. Listo, muchas gracias por visualizar el video en el canal encontrarás el desarrollo de otras y muchas actividades interactivas de diferentes cursos virtuales de RENA. Te invito a que los conozcas.